Disfrutar de un concierto de la banda de pop Matute fue la motivación que llevó a uno de los integrantes a juntar a varios amigos músicos que hoy empiezan a gozar del éxito bajo el nombre de La Casetera. Fui a ver un concierto de Matute y realmente me inspiró demasiado y, y me dieron muchas ganas de volver a los escenarios y, y en ese momento dije yo, yo quiero hacerlo igual, pero pero nosotros a lo que le sabemos es al regional mexicano. Julie, El Quirri, Fede, Paco, Neto y Omar son los seis integrantes de la banda, la cual está logrando sobresalir en México y en Estados Unidos con ese concepto de cobres de artistas del género grupero. Somos una banda que nos dedicamos a hacer tributos a grandes artistas de la música regional mexicana, como La Cumbia, como El Tejano, por ejemplo, Celina, Ángeles Azules, Límite, Bronco, Los Mier infinidad de artistas eh, que bueno tienen éxitos de los años noventas, por ejemplo. Lo que empezaron como un experimento musical, hoy les está dando tremenda satisfacción, pues de la noche a la mañana han iniciado ya hasta una gira por Estados Unidos. Y pues sí... Estamos haciendo muchas cosas, venimos de Miami, estuvimos en una gira en Estados Unidos allá por, por eh, Michigan, Michigan y estuvimos por Ohio. por Ohio, estuvimos por Texas y fuimos a Miami a hacer promoción, a todos los programas de televisión, entonces pues están viniendo muchas cosas, estamos contentos porque la verdad le hemos echado todo el corazón de este proyecto. Aunque es un concepto de covers, el próximo año podrían llegar los primeros temas inéditos de la agrupación. Y bueno, ahora nos toca una nueva faceta también de escuchar más música nueva inédita Y pues aquí en la banda tenemos la suerte de contar con mucha experiencia por parte de nuestros amigos Neto y Kirri y otros grandes amigos que están aquí que componen muy bien. Sin duda las grandes oportunidades están llegando a montones para la casetera, los cuales están llenando su agenda con grandes eventos y también con los cuales esperan conquistar a la mayor cantidad de seguidores. Para Ciber TV, Alfonso Pérez. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo no vuelvo a hacer yeah, yeah, yeah. Ese error es cosa de ayer Bien, bueno, bueno.